buenos días buenas tardes buenas noches aquí tengo que me compré un auto transformador este auto transformador yo lo compré para modificarlo y hacerlo un transformador de destilación por eso lo compré de 200 watts porque es una prueba porque también no tengo mucho espacio y para lo que lo quiero usar es para tener mayor seguridad con estoy regando con 110 esta es lo que lo fabrican y es un autotransformador como dice aquí abajo de 200 watts máximo de 220 es decir el autotransformador es de 220 a 110 si ustedes conocen o no, mientras tanto lo voy a viendo un autotransformador es una sola bobina enrollada en un conductor con una toma central para dividir el voltaje a la mitad en este caso como es este reductor, dividir vueltas voltaje a la mitad. O en cuyo caso, aumentar el voltaje para una salida. Aquí abajo, aquí atrás, como bien especificado. Este funciona, si le, si le damos 220, nos da 110. Si le damos 240, nos da 20 Es decir, es una relación 21 1 1, 1 un medio o 21 Es decir, si entramos con un 2 en la, en la entrada, salimos con la mitad, que es un 1. Por eso es una relación 21 1 o uno, un medio, de relación. Creo que iré poniendo imágenes de un auto transformador. Este transformador lo compré así porque es un transformador toroidal Normalmente se usan transformadores normales, tipo H, o de chapa. Aunque también es, es, es, se usa mayormente cuando son transformadores grandes, transformadores de chapa. Porque no se puede gastar tanta ferrita, que es el material utilizado para hace el transformador toroidal que usa metal que es menos menos magnético sí, tiene un menos campo magnético pero también es bueno para ser usado como estoy hablando y destornillando y abriendo esto no sé cuál tornillo quita de cuál no Hay uno que se quedó agarrado esto tiene un pegamento si ya lo abrí porque necesitaba saber si era un transformador toroidal que usaba esto tiene un pegamento aquí y unas superficies para que entre el aire. Pero por fuera no se ve lo que hay adentro. Sí, bueno, aquí abajo sí. En la parte de arriba que no se veía. Por eso no sabía si tiene un transformador toroidal. Aquí tenemos la entrada. Que no hay nada más. También tiene pegamento de ese lado. No estoy viendo porque quiero poner un interruptor. Para tener la seguridad de que cuando yo le dé el interruptor, encienda. Pero no hay mucho espacio porque ocupa todo el transformador entonces vamos a despegarlo está bien pegado Venga, por favor suscríbanse si les gusta lo que ven porque eso me ayuda y me motiva para seguir haciendo más vídeos aquí tenemos los cables de salida que van al es decir este es el negativo que directamente está conectado también a la bobina de un, de un de una toma de la otra toma opuesta de todo el bobinado está conectado el positivo, es decir, el potencial en este caso de 220 o 240. O sea, de la toma media Se está tomando la salida, que es la mitad del voltaje, pues una toma media, por eso es un transformador 21 para salir a 110 o 2 o 120. Necesito abrir aquí, bueno, si puedo abrir el tape y sin dañarlo, me sería más útil. Entonces voy a, voy a abrir esto y vuelvo. No lo que venía diciendo. Tenemos la toma... No sé qué exactamente es esto. ¿Qué dice la cámara? Enfoca aquí, enfoca aquí. Ah, es una protección térmica. Creo que cortaré ese espacio mientras lo estaba viendo. Es una, creo que esto es una protección térmica, porque estaba aquí, está en el positivo para cortarlo. Le despegado del pegamento. Entonces, tiene esta cinta, que es muy buena, adhiriéndose a ella misma, y este aislante. ¿Y el único problema de esto es que la primera, es decir, la primera bobina y la segunda bobina están juntas, no están separadas una de otra, que aquí es, es aislado. Por el, el esmalte que tiene entre una y otra. Pero no es aislado totalmente. De que la primera bobina está internamente. de hay tape y está está la, la segunda. Están la dos juntas. Entonces es un aislado. No pues solamente por el esmalte. Entonces aquí. Como se ve. Se llega a apreciar. Está un fondo blanco. No, a no se llega a apreciar. A, a vista sí. De que aquí hay dos cables. Este cable tomado de adentro. Que es el que va... Al neutro. Una toma media. Y la salida. Entonces. Para yo comprobar. De que. Esto es una toma media. Necesito desoldar de aquí. Desoldar de aquí. Intent cambiar. Es decir. También tengo que cambiar esto. Porque esto es una toma europea. Para do 20. Y poner una toma americana. Vuelvo ahora. Si sí, voy a desoldarlo intercambiar no voy a medir voy a cambiar el conector aunque no tengo yo creo que tengo un adaptador si sí tengo un adaptador voy a conectarlo voy a tener que conectar a Ardu Medí aquí en la salida si me da 60 voltios es que está a la mitad tengo que cambiar las salidas y medir otra vez si me da otra vez 60 voltios es que el devanado es decir el, el punto medio es exactamente la mitad de la cantidad de vuelta entre uno y otro si es así, puedo separarlos, y si separar el punto medio, medir la bobina, cuál es cuál. Después de medir la cuál es cuál, puedo entrar con una y salir con otra. Y ver si en la salida tengo 110. Si en la salida tengo 110, puedo cerrarlo y, y concluir que ya tengo otra forma de, de aislación, entre comillas, porque las bobinas no están aisladas, de, es decir, entre ellas no están aisladas. Nada más están aisladas por el esmalte. Y voy a dejar el fusible por seguridad, aunque de 110, pero lo voy a dejar ahí el fusible. Y no es sin si ponerle otro externamente por seguridad. Pondré si iré pasando mejor todo eso por ahí, irá pasando. Y cuando vuelva, ya estarán hechas alguna de las pruebas porque la iré poniendo en pantalla. Aquí tengo un dato curioso: si estaba haciendo midiendo, entonces si ponemos el multímetro en resistencia, en una, en una resistencia. A, Exacta, es decir, porque este, este auto es decir, varía la puede variar la medición. Así por 100 kilojal, como es, es decir, auto el autorango. Entonces, si lo pongo en una medición exacta y mido de aquí al punto medio, en teoría me está dando 22 de resistencia por la resistencia interna del cable. Entonces, si mido hacia el otro extremo, debe darme 44 si es el punto medio pero me ha dado 37, entonces, este no es el punto medio y me fijé que aquí hay dos uniones más hechas hacia aquí, se nota ahí se nota en la cámara es esto aquí son dos uniones que están aquí entonces, esto tiene varios puntos entonces este no es exactamente el punto medio y no está soldado, está agrapado los cables, entonces tengo que terminar de sacar todo y ver cuál es el punto medio y sí. Soltar la bobina y buscar el punto medio exacto. ¿Cuál es? Puedo hacerlo con el test, si tiene conectada la luz, me ahora mismo de eso. No tengo que conectarlo. Entonces, voy a ver. Es decir, lo que hice ahora mismo fue, lo que estaba viendo, lo medí al revés. Desde este punto, a ese terminal, hay 8. 8 ocho... Se me fue el nombre <risa> Vamos a repetir. Por favor, eh... Desde aquí, aquí tengo 8 eh, ohmio. Y desde aquí a este terminal tengo 9. Sí. Esos terminales son los más cercanos a este. Es decir, este a este y este a este. Desde el terminal a este, tengo 18, creo que era. O 19. No está te teniendo muy contacto. tomando algo mal por eso no estoy apreciando el dígito de atrás porque tengo un error por los cables solamente y la toma del contacto me, me puede generar un error entonces por eso no estoy tomando las cifras pequeñas en consecuencia pero que no entiendo por qué no me está tomando Ahora sí. Entonces de aquí, aquí tengo 27 ohmios. Y tengo menos. Y de aquí a aquí. Tengo 19. Este es el punto medio. Porque de aquí a aquí tengo 9. Y de aquí aquí tengo 8. Es aquí hay menos, menos resistencia. Aquí hay un poco más. Entonces quiere decir que aquí hay más vuelta. Y aquí hay menos. Entonces tenemos que tomarle de este punto. Separarlo. Y hacer... El... Esto tengo que otra vez volver a su sitio. Bien como estaban porque cada uno pertenece a un extremo. Y no deja hacerlo con 12 volts, es decir. Para tener mayor seguridad. No tengo una fuente que me dé más voltaje. Entonces. Voy a ver. El soldado.